Bueno, ya vamos a ir entrando, amigos y amigas de La Hora de hurlingham vamos a bajar un poquitito ahí la música, pues hoy tenemos una visita, eh, el Colegio Güemes, ustedes lo conocen porque viene publicando en La Hora de Hurlingham ya hace mucho tiempo. Hace, sí. hace bastante eh, tiempo. Hace bastante tiempo. Y nosotros siempre teníamos la inquietud, eh, yo le decía a Federico, bueno, me gustaría entrevistar a algunos, algunos de ellos, algún representante o de la del área legal o del área educativa, para que tanto nosotros como este, nuestros vecinos puedan conocer un poco más sobre el colegio Güemes. Eh, vos sos José Paglini, es así, así es, se dice. Así y sos vicedirector. Del área de secundaria, del nivel secundario, licenciado en educación, contaré un poco más. Si sí. la gente más en detalle, pues yo digo, a ver si me equivoco y meto la pata. <risa> no, no, eh, mi nombre es Padrini José, yo soy vicedirector de, del nivel secundario. la cámara ah, ahí, mirar. Está ahí está. Eh, del nivel secundario. Eh, yo soy profe de matemática de, de nivel medio y superior ah, bueno. y hoy en día soy también licenciado en Ciencias de la Educación y me encuentro acompañando a Mónica Sánchez, que es nuestra directora en el nivel secundario. Eh, para que la gente lo, este, conozca al colegio, más o menos, ¿qué trayectoria tiene el colegio? ¿Cuántos años tiene el colegio? ¿Tenés idea? Sí, este es un año muy importante porque estamos festejando los 40 años de la escuela. Ah, Bien. Eh, la escuela se fundó en 1983. ¿Nacieron con la democracia? Nacimos con la democracia. Nacimos con la democracia. Eso es, una, una, una frase es todo que, un dato. No, es todo un dato en 1983. En la cámara, cuéntele, cuéntele. Eh, sí, eh, en 1983 <risa> nacimos. Eh, es una frase muy importante para nosotros que la escuela nació con la democracia. Mm. Porque muchos de los valores de nuestros fundadores, el respeto, la democracia, la tolerancia, la convivencia sana, están todavía hoy en día. Y son muy importantes para nosotros y los intentamos transmitir día a día. Y son importantes en el nivel educativo porque lo primero que uno se encuentra cuando vas a un, un colegio es la cuestión de la convivencia fundamental. ¿no es Fundamentalmente. Después de la pandemia fue uno de nuestros pilares en todos los niveles. En los claro. Tres. Eh, volver a convivir sanamente, volver a encontrarnos en el aula, mm. aprender nuevamente a convivir, ya sea en el aula como también en el espacio virtual. Claro. Es muy importante la convivencia en las redes, saber cómo eh, me tengo que manejar, qué comentarios puedo hacer uh -huh. y demás. Bueno, como decíamos hace un rato, el valor fundamental de la convivencia. Así es. El valor fundamental de la convivencia porque, en serio, la pandemia dejó marcas en toda la sociedad. Y los niños y las niñas, los adolescentes en general, también lo deben haber recibido, ¿no? Así como profesores. Más allá de que el gremio docente hizo un esfuerzo tremendo durante la pandemia, tremendo totalmente. y se los agradecemos. Lo, totalmente, la escuela nunca paró en ningún momento, siempre estuvimos atentos eh, con los chicos... Eh, haciendo actividades, dando clases por Zoom La escuela hizo un gran esfuerzo Para que durante toda la pandemia Estemos cerca de cada uno de, de nuestros estudiantes De las familias que nos eligen Eso es algo sumamente importante Y como te decía eh, sí. La convivencia, volver a aprender a convivir Fue uno de los temas fundamentales Y que este año, con los 40 años de, de la democracia Estamos y continuamos trabajando con ellos Qué bueno y eh, aparte ustedes son como un clásico ahí en, en Villa Tesey también Ya tienen años, hay eh, dos, eh, dos edificaciones, ¿no? Así es, este, así es eh. El edificio de nivel primario que es el que comenzó en 1983 Y en 1996 el uh -huh. edificio que se encuentra en la calle Padilla uh -huh. Que tiene únicamente al nivel secundario Y a vos te toca justo eh, matemática que tiene la característica yo no voy a hablar sobre las dificultades porque entiendo que se que al final se convierte en una cuestión psicológica, ¿no? Que vos le estás diciendo a todo el mundo que tal materia es difícil, que tal, qué sé yo, inglés, matemático. ¿no? Entonces me, me parece que eso como que la gente se convence. Lo que sí sabemos es que la electroescritura, la comprensión de textos y matemática es como un piso insalvable tiene que saber es insalvable hay hay cosas que nosotros tenemos que mantener y que tenemos que reforzar por eso como para la escuela es tan importante eso nosotros contamos con dos talleres un taller de apoyo de, de matemática y un taller de apoyo en comprensión de texto ese taller se encuentra durante toda la escuela secundaria es gratuito abierto a todos nuestros estudiantes y se trabaja de manera muy focalizada e individual con cada uno de ellos Claro. Eh, los talleres son de muy poquitos chicos donde se trabaja cada uno de, de los temas donde presentan más dificultades, donde se apoya en matemática. No, nosotros sabemos que las habilidades en matemática y en comprensión de textos son fundamentales para cualquier área, para cualquier ámbito, eh, para cualquier profesión. Entonces la intentamos reforzar desde muy temprana. Sí, yo la, la matemática veo que, que, lo, que los chicos que la, que, la, que la entienden y que la llevan bien... Eh, la entienden como un juego, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, el caso de él, cuando era muy chico, en determinado momento, sí. este, recibió alguna ayuda de un profe y se le enseñó la matemática como un juego. Entonces, él pasó de 0 de a 10 en, en dos seguida. meses. Sí, sí, sí, sí eh, muy, muy rápido. Sí, sí, y tengo a, amigos míos que también no tenían absolutamente ninguna dificultad, porque decían, no, es como un juego, y dice, si vos ves los paréntesis. Y una, y una, y una llave. Dice esto vos tenés que saber que es como un juego, y primero desarmas esto, después desarmas aquello. Exactamente. Y le quitaban el, el drama, y como vos decís hoy en día, querés hablar de, de cualquier carrera y te vas a encontrar eh, con que vas a chocar con lo que es programación, por ejemplo. Siempre. Hoy en día. Siempre, Así hoy en lógica día. Lógica y la, matemática. Sí, a sí. Full. La, la, la programación es muy importante. No, no, nosotros en la escuela contamos con informática desde eh, primer ciclo ah, hasta secundaria. Eh, nosotros ya en los últimos años abergamos también todos los temas que tienen que ver con programación y, y con desarrollo de, de lenguajes. Primaria eh, recibió eh, los kits de programación. Ah, así que segundo ciclo, aparte de recibir eh, la instrucción en informática, tiene además toda la instrucción en robótica, donde eh, utilizando los kits, eh, los chicos aprenden no solo la construcción del robot y no solo su, su armado, sino también su programación. Hablamos de lenguajes, hablamos de estructuras, porque eso también fomenta lo que se llama el pensamiento computacional. Más bien. El pensamiento co computacional es, es un pensamiento que hoy en día se trata de, de desarrollar porque. Permite resolver problemas, no solo de la computación, sino de la vida diaria, desde otro lado, desde claro. otro lado con otro lugar. Entonces también es algo muy rico y es una herramienta importantísima para el mundo actual de hoy en día. Aparte porque eh, de repente la gente cree, yo me voy a enseñar robótica. En realidad te están enseñando a jugar. Exactamente, no, te jugando están, estás, Te están enseñando a jugar Y te están mostrando que de repente Aplicando determinados Siendo aplicado y ordenado en determinados pasos Resulta que entonces eh, Eso que vos estás pensando Que querés que se mueva Te enseñan qué elementos tenés que usar De la electrónica para que la mecánica Pueda aplicarlos, por Exactamente, ejemplo. exactamente Siempre con los chicos hablamos de que el problema Que queremos resolver te, te tenemos primero que, que determinar cuáles son las variables que intervienen, cómo Bien. están relacionadas esas variables, hacer un conjunto de pasos, uh -huh. que nosotros con ellos ya, ya, llamamos algoritmos, cuál es el conjunto claro. de pasos que tengo que hacer para poder resolver aquello que quiero. Uh -huh. Y eso es algo que no solo se puede aplicar en la robótica, sino que se puede todo aplicar todo. mucho más allá todo. y es una herramienta muy útil para ellos porque también genera una manera de pensar diferente. Uh -huh. Entonces los estructura y, y, y les permite a ellos a, eh, pensar y afrontar otros problemas también de manera diferente. Eh, hace, cuando empezó la pandemia yo vi un, un Zoom que estaba eh, emitido por la provincia de, de Buenos Aires el Ministerio de Producción, Ciencia e, e, e Investigación. Sí. Y Entonces estaba sobre, eh, el la, como le digo yo, la tribu que se dedica al diseño de juegos. Y uno decía, son jueguitos. Después uno se enteraba que en realidad... No eran solamente juegos, sino que de repente decían, no, no son juegos, de repente viene, viene una persona que es dueña de una empresa que fabrica máquinas muy complejas, no entonces dicen, no le van a dar para practicar a la persona que maneje una pala mecánica que vale no sé cuántos, cientos de miles de dólares, sino que eso se hace a través de lo que nosotros diríamos un joystick y un juego, es... y así todo, entonces resulta que lo que nosotros peyorativamente, tratamos en forma simplista sobre temas de computación, juegos, área, área de robótica, de programación, tiene todo un mundo eh, para trabajar importantísimo y que, por lo que vi durante pandemia, toca a todas las profesiones. A, a todas, totalmente. Y los chicos a veces se, se sorprenden de, de cómo algo tan chiquitito tan simple... Tenga tantas consecuencias o tenga tantas implicaciones. Nosotros hemos ido a la Serenísima el año pasado con, con los chicos de secundaria y ellos mismos se, se sorprendían de un montón de cosas que habíamos visto en la clase, claro. que habíamos trabajado, que ellos mismos habían tocado, ellos habían tocado servomotores, motores, y después verlos realmente y ese, en la ah, industria. Mira eso tiene a gran escala, claro, viendo este brazo robótico que yo vi construí, acá lo tengo gigante y veo cuál es. Eh, cómo funciona realmente en la industria. Y eso, eso, es, eso es fundamental, porque aparte, eh, después uno se entera que eso puede ir, eh, no solamente la robótica, sino todo lo que es la parte de informática, al mundo de las aplicaciones. Y eh, yo me había enterado por intermedio de un amigo que, por ejemplo, el Estado francés le había encargado a un programador uruguayo una aplicación para el tema de, de enseñanza de matemáticas uh -huh. Y después estaban trabajando en otra aplicación para el tema de física. Y vos decías, pero aplicaciones ahí, porque el, las generaciones nuevas tienen una relación, yo creo que ya natural, con la tecnología. Con la tecnología. Y tenés que aprovecharlo. ¿Y las familias cómo lo, cómo lo toman? Supongo que bien. Las familias bien. Se sienten la, la, un poco la, la, como sí. distantes, ¿no? No, no, no. no. La, la familia bien, nosotros tenemos contamos con el apoyo de nuestra co comunidad siempre lo sentimos muy cerca a todas las familias las puertas de la escuela siempre están abiertas para cualquier inconveniente o para cualquier inquietud que ellos tengan y Bien. de la misma manera muchos temas que, que se abordan durante el año fue fue preocupación de, de, de las mismas claro, familias claro. Un, un tema que, que, que abordamos este año con la convivencia digital vino justamente de las familias claro. y de la inquietud de que ellos veían porque, no, porque que vos tengas un dispositivo un teléfono no implicas que sepas cómo usar obvio entonces también forma parte de la escuela instruir en cómo utilizar la tecnología cómo utilizar las redes y cómo utilizarla de manera positiva, porque también se puede usar de, de manera negativa, y lo que tratamos de desde la de escuela es que el uso sea un uso positivo y la verdad que nos sentimos muy acompañados por nuestra comunidad y por todas las familias. Yo soy, yo soy usuario, bueno, al dedicarme a gráfica del año 90 te imaginas que mi vida ha sido toda informática, porque en los 90 hubo un cambio en la imprenta eh, a través de los programas de diseño y de ahí en adelante. Eh, nosotros habitualmente eh, pasamos spot sobre temas de, de, de bullying y demás, ¿no? O de que, de que los chicos se, se cuiden sobre el acoso digital y ese tipo de cosas, como vos dijiste. Uno tiene que ser responsable, en realidad uno le dice celular, en realidad es una computadora que tiene la cualidad de ll hacer llamadas telefónicas. Claro, son, son, son varios dispositivos, como hoy en día en realidad, todos metido están en uno conectados. Solo. claro son, son varios, la cuenta que ellos utilizan eh, alberga un montón de, de claro. dispositivos. Claro. Eh, nosotros este año, eh, con el Departamento de Informática en, en secundario trabajamos acerca del, del bullying, de los delitos informáticos. Claro. Porque utilizando noticias actuales, cosas que han pasado, Exacto. y utilizando hechos, rec recordando las normativas, cómo nos cuidamos, ¿sí? siempre focalizándonos en medidas de cuidado, qué es lo que tengo que hacer para poder evitar... Eh, cómo tengo que convivir en la red, y eso es sumamente importante. Es sumamente importante porque lo, lo peor que te puede pasar en, en, en la red y en la calle es que no conozcas y que tengas miedo, ¿no? Es decir, estás totalmente indefenso, es decir, te defendés mucho mejor si vos vas caminando y, y, y ves a la distancia y entonces podés comprender lo que estás viendo. Claro, si eh, son situaciones normales, si te tenés que alejar, si te tenés que acercar. No. Te, te defendés mejor con información. Te, siempre. Con información. Siempre. La, la información es la que te permite saber qué es lo que tenés que hacer. Siempre. En cada una de las situaciones. Y creo que me pone muy contento saber que, que todos nuestros estudiantes reciben esa información. Uh -huh. Y saben que si pasa algún hecho... Ellos saben cómo actuar, qué es lo que tienen que hacer y a dónde tienen que ir. Me, me parece que es sumamente importante que todos nuestros estudiantes se sientan acompañados y contenidos. Y que cualquier bueno. cosa que ellos les pase, saben que pueden venir, saben que pueden tocar la dirección, saben que pueden pasar. Eh, nosotros somos unas personas que, sí, tanto Mónica como yo, estamos muy cerca. Está bien. No nos gusta hacer unos directivos que estén lejos, y pues no te que estén de nada cerrados, claro. sino que nuestras puertas siempre están abiertas y los chicos pasan. Eh, se sienten muy cercanos y eso creo que también es una fortaleza de nuestra escuela que vino construyendo con todos estos 40 años. Está muy cerca de la comunidad, sabe lo que la comunidad ne necesita y siempre trata de dar respuesta. Y también pasa con estos chicos. Muy bien. Con respecto a la parte del, de, del arte, digamos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo están con eso? ¿Qué actividades tienen? ¿Cómo, la van? ¿Cómo se va llevando? Eh, nosotros en secundaria tenemos, mm. eh, por un lado, tenemos todo lo que es la instrucción en música y en plástica. Bien. Durante los tres primeros años. Y luego, sexto año, la escuela tiene una larga tradición en folclore. Ah. Así que el taller de folclore es histórico en la escuela. Un clásico. Un, un clásico. clásico mm. Así que sexto año tiene danza y siempre participan en nuestros actos es muy difícil que los chicos más grandes quieran bailar claro pero en nuestra escuela lo hacen bailan se luquean, preparan trajes así que eso es también una de, de nuestras fortalezas y se muestran en las diferentes fiestas de la escuela claro eh, nosotros el 17 tenemos la fiesta para nuestro patrono ah. en secundaria que es del general Martín Miguel de Güemes Allá nosotros salta. claro hacemos el, la, la fiesta de salta en la escuela Llamamos a ballet que vienen, eh, tenemos los gauchos de Güemes que vienen a bailar y muestran sus danzas en la escuela, nuestros chicos de sexto año también bailan y muestran, eh, también tenemos la participación del nivel primario con su grupo de folclore que también asiste, así que para nosotros la expresión artística mediante la danza y el folclore es muy importante, no solo porque representa nuestras raíces, porque nos muestra como argentinos y también porque es algo que hoy en día los chicos por sí solos no van a escuchar folclore. Claro. Entonces si nosotros no, desde la escuela, no les mostramos también ese mundo, no les mostramos cómo es el folclore, cómo es el tango, nuestros, eh, nuestras canciones, nuestras tradiciones, Primaria tiene una fiesta muy linda también para el Día de la Tradición. Entonces eh, seguir presente con nuestras costumbres también es una misión de la escuela y que tratamos de mostrar y que los chicos... E ...incorporen todas las tradiciones y todo nuestro folclore de diferentes maneras. Eso es algo fundamental que va más allá de la palabra tradicional, ¿no? Porque es lo que uno es. Uno es esta cosa, tiene tal cultura, ¿no? Y además, bueno, ellos encima tienen el, el nombre de Güemes y Güemes fue una persona muy especial desde el punto de vista de la, de la defensa de la patria en el momento que había que hacerlo claro, y difícil que lo pagó claro. con su propia vida. Claro, desde de, de, el norte argentino. El norte argentino la tenía muy difícil por todos lados, San Martín era un hombre que confiaba en él plenamente, y este así que cargar con, con ese nombre es algo que te está diciendo acá, vamos más allá de la tradición mera. Claro, pero claro. Yo una vez le dije a un, a un chico que iba a un, a un colegio este, eh, privado de la zona, tenía que ir a Europa. Entonces él me empezó a relatar cómo era eh, la ciudad de Lens. Yo me lo quedé mirando y le dije, pero el francés, cuando vayas, él te va a preguntar y que le cuentes cosas de Hurlingham. No le va a interesar que vos le cuentes cosas de su ciudad. Claro. El tipo te dice, yo ya, ya lo sé. Mm. Entonces te va a decir, bueno vos qué sos quién sos uh -huh. Totalmente. cuéntame un poco porque ahí, lo bueno de este de este mundo entiendo yo que es la, la diversidad interminable de cultura de forma de pensar es lo que no como digo yo si uno respeta esa diversidad, tenemos garantizada la paz. Sí. Y se rompe cuando alguien dice, no, se piensa de sí. una sola forma. Exacto. Sí, <risa> totalmente. <risa> no, nosotros este año, aprovechando los, los 40 años de, de democracia, <risa> desde secundaria también queremos ver cómo nosotros aportamos esos 40 años. Desde claro. nuestro lugar, desde nuestro barrio. <risa> Así que propusimos de que el proyecto anual... Eh, sea acerca de la historia de mi barrio, claro. conocer que, que T6 tiene un escudo, tiene un himno, eh, tiene una historia para contar, claro. que aportó hacia la democracia de la misma manera de, de que la escuela aportó a los 40 años porque nació claro. con la democracia. Entonces este año estamos trabajando sobre eso porque es to totalmente como como vos decís, mm. es, es sumamente importante saber la historia de mi barrio, más bien es, saber qué fue lo que pasó. Sí, como cómo nuestra escuela que tantos años tiene también formó parte de ella y todos tenemos una historia para contar. Y además porque uno, uno es, es, si vos nacés en tal lugar, sos de ese lugar. Exactamente. Entonces no, no, hay, no, no hay otro vos que esté, eh, ah no, pero eh, como si fuera un chiste de Groucho Marx, si no, si no le gusta esta nacionalidad entonces me invento otra, ¿no? Sí. Pero no, sos de acá, tenés que conocer... Este, mínimamente porque también uno tiene que fortificar eso de, de, de querer la patria chica El paese, como le dicen los italianos, ¿no es cierto? El, el lugar chico donde vos sos sí. no ¿Cómo es tu vereda, tu calle, los vecinos, la forma de ser ¿Juegan a la pelota en la calle? ¿No juegan? ¿Qué le, ¿Cuál deporte que les gusta más? Todo, claro. lo bueno y lo malo, lo, todo. Pero, pero, pero, pero totalmente, además uno tiene que saber por qué eh, ¿Por qué su, su lugar se llama así, claro. Eh, ¿Por qué T6 tuvo su transformación? ¿Por qué dejó de, de ser un distrito con fábricas y, y, y se mutó, cambió, entonces uh -huh. se, se transformó? Sí, sí, eh, sí, sí, la escuela sí. nació en un barrio que era obrero y hoy en día ya no. Claro. Entonces eso también eh, nuestros chicos tienen que saber, cómo su barrio se fue transformando. Es, esa parte que vos contaste, nosotros acá tenemos un, un, un ámbito de historia que se habla. Y en dos o tres ocasiones se habló y se lo tomaba como un tema que o quedaba olvidado o no se le daba bolilla y la fuerza que en determinado momento tenía la cuestión obrera y la cuestión del trabajo fabril en Villa Tesei Exactamente. Muy sí, fuerte. Sí, sí, sí, sí totalmente. Fuerte. Y, y nuestra escuela nace, está construida en un barrio obrero claro y la verdad es que tuvo una historia muy fuerte uh -huh. y que después cambió y, y mutó y transformó sí, y bueno, sí, y que sí, los sí, chicos sí. sepan por qué se hizo ese que cambio, lo qué fue lo que pasó porque si no, no entienden qué viven no exactamente si vos no entendés tu pasado no sabés qué te está pasando hoy no, y bueno. no podés proyectar hacia dónde querés ir mañana, entonces es un, como digo yo, en realidad la historia nuestra es un solo tiempo ¿No? Que nosotros lo dividimos por comodidad en pasado, presente y futuro. Claro. En bueno, realidad es como si fuera una, una, una avenida, es decir, estás acá después. Eh, contanos más sobre, sobre el colegio. ¿Qué otras cosas más eh, te gustaría destacar? Eh, por ejemplo, suponete que alguien quiere inscribirse en el sí. colegio, que es un tema importante que sucede todo el año. De repente hay chicos que esperan la mitad del año porque en el otro colegio no estaban se quieren ir y se quieren cambiar. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se comunican? Eh, ¿Cuál sería el, la forma? Eh, la inscripción se, se va a hacer por un lado mediante en nuestra página de internet ¿no? nosotros ahí tenemos un formulario online donde las familias que no están cerca se pueden inscribir, hacen una preinscripción ...y después se tienen que acercar a la escuela. Claro, que tienen entrevistas. Tienen entrevistas, tienen una entrevista siempre con un directivo... Eh, ...ya sea para cualquiera de los niveles... ...empezamos primero con la entrevista... ...ahí se le va a dar la documentación que tienen que presentar... Uh -huh. ...y ahí charlamos un poquitito acerca de, de, de por qué nos eligieron... ...cómo llegaron a, a nosotros y qué es lo que la escuela tiene para ofrecer... Eh, ...la escuela desde, el, desde secundaria... Tiene los seis años de informática. Eh, también nosotros contamos con dos lenguas extranjeras. Tenemos inglés ah, y al mismo tiempo tenemos portugués. Somos una de las pocas escuelas de la Muy zona Muy tiene eh, segunda lengua portugués. Portugués nace cuando se comienza el Mercosur. Claro. Aparte, Uno... Brasil es la sexta potencia del mundo que la tenés acá al lado. Sí, nuestra fundadora en su momento vio al portugués como una herramienta importante para la integración de América Latina. Así que secundaria continúa con ese legado y durante seis años tenemos eh, la enseñanza de la segunda lengua como portugués. Una vez que los chicos se egresan, eh, se les entrega no solo el título secundario, sino también el título que avala la, la, la segunda lengua eh, de portugués y que ellos recibieron en esos seis años de instrucción, lo mismo se hace con informática, ellos reciben también bueno. un certificado donde se avala los años de informática y todo lo que ellos han trabajado, la, la instrucción en, en tecnologías. Y aparte de eso, la escuela cuenta con actividades eh, artísticas, como es el coro de nivel secundario, como es la oferta de teatro, eh, nosotros durante el año hacemos teatro en lengua eh, castellana, también hacemos teatro en inglés y al mismo tiempo hacemos teatro en portugués. Vamos. ¿Y el, eh, el teatro es secundario o también engancha en alguna parte el, el nivel inicial o el primario? No, el primario tiene también su taller de teatro. Lo, lo que hacemos en secundaria con los más grandes es ir con nuestras obras de teatro hacia jardín ah. en, en un momento de, de articulación. Está bien. Entonces nosotros visitamos... Con los sextos años, con alguna obra de teatro Nosotros también hacemos títeres Que los títeres los construyen los chicos Ellos mismos hacen sus propios títeres Bien. La profe adapta la obra Y se hace En la escuela, desde el sonido Los audios, la escenografía Los títeres, todo es producción Y de eso ellos. genera toda una movida Y eso tremenda. genera toda una movida terrible En el colegio, sí y, y se arma y después se muestra También para los nenes eh, De jardín y hacemos muchas actividades Así que tienen que ver con, con, con, con el arte Nosotros también tenemos el proyecto de solidaridad ¿Cómo es eso? El proyecto de solidaridad es un proyecto Que se hace en los sextos años uh -huh. Los tres, de turno mañana y turno tarde Lo que se hace es, es eh, Nosotros participamos De la kermés de APRODIN ah. Que es la kermés que sí. se realizan para las escuelas De educación especial, así que primero Trabajamos acerca de qué significa Ser solidario qué significa ayudarse es en diferentes talleres claro. eh, de solidaridad. Eso termina después en la confección de libros. La escuela tiene como su distintivo de regalar libros en la carmes, así que se hace el taller de edición de libros. Eh, los chicos eh, fabrican el libro lo encuadernan, los hacen Bien, y luego Bien. para la carmes entregarlos. También se confeccionan todos los juegos, se confeccionan disfraces, atuendos y eso se lleva para eh, la carmes y también para los nenes de primaria, de primer grado y de jardín de infantes. Aparte es una forma se de mostrar también en la escuela es una forma de enseñarles también lo que es la aproximación Hacia la otra hacia la edad, como le dicen. ¿no? Exactamente. Nosotros... Es ¿Cómo te aproximás? ¿Cómo te acercás, no Sí, nosotros este año tenemos el proyecto de articulación que une los tres niveles. Uh -huh. inicial, inicial, primario y secundario. Y secundario. Eh, nuestro lema es un viaje por las Américas. Así que vamos a hacer una kermés con diferentes países de, de América y ahí participan todos. Uh -huh. Participa Inicial... Eh, participa primario y participa secundario Entonces también eso es un desafío Porque eh, los chicos no solo le tienen que explicar acerca del país que les haya tocado No solo a sus compañeros, sino también a chicos de primer grado Chicos del jardín Ellos tienen que ver, bueno, cómo hago para acercar el país que me tocó La cultura, la historia de ese país, lo de los atuendos, cómo hago para acercarlo a un nene de sala de tres, ¿Cómo hago para acercarlo a un nene de primer grado? Eso también los pone En otro lugar y también mueve el conocimiento De otras y maneras Y claro, se tiene que zambullir en el, en el país Y decir, bueno, tengo que conocer pues lo, lo tengo que, que contar eh, sí. Específicamente La, sí. la pregunta es para vos para, Secundario los, El último año de secundario Implicaría no Pongo en, en potencial Implicaría que el, el chico y la y la chica De repente decís Bueno, eh, el deseo es que continúe en la universidad uh -huh. Hablan de ese tema en, en el último en el último año Lo sacan ellos el tema Lo proponen ustedes ¿Cómo, ¿Cómo es ese diálogo sobre ese tema? Que se supone que es la universidad ¿O qué vas a hacer después que termina esto? Claro, no nosotros lo, lo llamamos Orienta tu futuro Bien. Es lo que voy a hacer después de la escuela secundaria Uh -huh. eh, nosotros tenemos el COE, trabajamos de, de, de manera articulada con muchas facultades, eh, con la Universidad de Urlingan, que es la que tenemos más cercana, con, con la Universidad de Morón, con la Universidad de, de, de La Matanza, que son también los destinos que eligen nuestros estudiantes, entonces la, las universidades vienen, re, realizan charlas de orientación vocacional en la escuela, eh, también los chicos son invitados a las universidades para que ellos empiecen a ver qué es este mundo de la, de la universidad, eh, empiecen a perder el miedo y, y aparte en, empiecen a ver tremendo. cuáles son las carreras claro. que ellos quieren seguir. Eh, desde el lado de informática también les, les traemos todas las carreras que, que tienen que ver con, con la información. Eh, no solo ingeniería en sistemas o, o computación Sino también todo lo que tiene que ver con datos Que hoy en día es una de las carreras emergentes Y también eh, hacemos todo un trabajo que, que tiene que ver con la construcción de mi primer currículum vitae Cómo me tengo que presentar en, en, en una entrevista Cómo es el mundo del trabajo hoy Qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está solicitando Nosotros tenemos orientación en economía Así que los chicos en economía Desde el área de, de proyecto Empiezan a ver eso Cómo es el mundo del trabajo Cómo armo mi currículum Cómo es una entrevista Cómo me tengo que acercar Como eh, dicen, amigarse con el mundo de los adultos Exactamente Amigarse con el mundo de los adultos Y nosotros proponemos mm. Siempre tratamos de abrir el abanico claro. Con las universidades También con institutos terciarios mm -hmm. eh, La escuela tiene una larga tradición En la formación docente Muchos de los profesores de la escuela son exalumnos. Ah, Muchos bien. de las maestras de la escuela fueron formadas por el Instituto de Formación Docente, uh -huh. eh, que se fundó en el 2001. Y entonces nosotros también mostramos la docencia como eh, posible eh, salida laboral, eh, dónde se estudia, cuáles son los diferentes profesorados... Que también lo, lo damos en secundaria Para que ellos tengan todo el abanico Y tengan diferentes posibilidades Le mostramos el mundo de, del trabajo Le mostramos las, las universidades Y también la docencia Para que ellos puedan elegir eh, Como habíamos dicho antes Si yo tengo información claro. Me puedo manejar de otra manera Y puedo elegir de, de una manera diferente Y para, para cerrar Dos cosas Primero que invites a la gente para ir al colegio, y de última, es decir, ¿por qué sos docente? Eh, ¿Por qué Conte. soy docente? Ah, yo, ver, eh, yo soy por un egresado de la escuela. Bien, sos uno de los egresados. Yo soy egresados. uno de los egresados de los tres años que empecé muy bien. la escuela, me egresé y volví. Y desde muy chico tuve eh, el deseo por, por la docencia. Y la escuela siempre me acompañó en ese deseo, ya sea con los profes, que hoy en día son mis compañeros, en ese momento eran profesores míos, y siempre me sentí muy acompañado. Y yo creo que mi gusto por, por la docencia nació en la misma escuela en la que estoy trabajando. Claro, es tu segunda casa. Es mi segunda casa y yo vuelvo con mucho orgullo, con mucho amor todos los días a la escuela. Eh, me gusta estar, eh, soy una de las pocas personas que puedo decir que le gusta trabajar de lo que hace, amo la docencia amo la escuela. Un lujo es eso. Y es un lujo hoy en día, pero yo creo que mi amor nació en ese mismo lugar. claro Y por eso vuelvo todos los días y por eso eh, enseño con las ganas que enseño cada día. Y aparte hay cosas que entendés porque ya sabés los ruidos de qué es, de tal puerta, de tal ventana, <risa> los pasos ya sabés de quién pueden ser, claro. quién anda, si son... Si son Ruidos del Patio, de cual conoces todo, absolutamente todo. Sí, sí. Invita a mirar a la cámara, invita a la gente a, a que vayan a cuenta. Sí, lo, lo, los invito a, a, a que nos conozcan, a que conozcan nuestra escuela, que conozcan todos los niveles, eh, no solo el nivel secundario, sino también el, el primario y el inicial, las inscripciones están abiertas para que se acerquen y formen parte de nuestra escuela. Bueno, gente, eh, ¿qué les parece? A mí me, me encantó conocer eh, mucho más sobre la escuela, sobre el Güemes, eh, sorprendido por todas las cosas. Primero, eh, lo, que, lo que me resulta muy empático es que tengan tantos años como la democracia, es decir, que hayan crecido junto a ella, que el, el Güemes esté mostrando que uno de sus directivos se crió allá adentro, como su segunda casa. Entonces... Le da, es otro plus, es otra cosa. Hay gente que conoce, ¿no? que dice que viene, pero eso es fundamental. Para fundamental. nosotros es un gusto que hayas venido acá a la hora de, de Burlingame. Mandale un saludo, un fuerte abrazo a, todo el, a toda la gente del, del colegio. Y bueno, saludarlos y nos vamos. Muchas gracias, muy, muy, muchas gracias por, por, por invitarme. Fue un hermoso momento, muy grato. Y así que muchas gracias a todos. Nos vemos.